Bienvenidos a este nuevo capítulo de Estructuras Isostáticas. En los capítulos anteriores asumimos que los cuerpos podían ser considerados como partículas. Sin embargo, no siempre es posible hacer esta consideración, por lo que en general los cuerpos tendrán que ser considerados como una combinación de gran número de partículas, teniendo en cuenta su forma y también que las fuerzas pueden actuar en diferentes puntos de aplicación del cuerpo. Vamos a ver en este capítulo qué efecto tienen las fuerzas en los cuerpos. Empecemos por distinguir dos tipos de fuerzas. Las fuerzas externas, que representan la acción de otros cuerpos sobre el cuerpo en consideración y que provocan el movimiento o el equilibrio. Las fuerzas internas, son las fuerzas que mantienen unidas a las partículas que forman el cuerpo. Si el cuerpo está compuesto de varias partes, las fuerzas que mantienen unidas las partes también son consideradas como internas. Hay un principio que utilizaremos para el análisis de cuerpos rígidos, el principio de transmisibilidad, que establece que la condición de equilibrio de un cuerpo no se modifica si cambia el punto de aplicación de la fuerza, siempre y cuando la recta de acción sea la misma. Antes de seguir, vamos a repasar algunas operaciones entre vectores. El producto vectorial de dos vectores P y Q, o producto cruz, da como resultado el vector V, que cumple con las siguientes condiciones. Su dirección es perpendicular al plano que contiene P y Q. Su módulo es igual al producto de los módulos de P y Q y el seno del ángulo tita que forman. Su sentido está definido por la regla de la mano derecha, que se aplica así. Cerrando la mano derecha... Orienta la mano de tal forma que tus dedos sigan el sentido de rotación del ángulo tita, desde P a Q y su pulgar indicará el sentido del vector B. Por lo tanto, el producto vectorial no es conmutativo, ya que P por Q es igual a menos Q por P. Sin embargo, en el producto vectorial sí se aplica la propiedad distributiva. Producto vectorial en términos de componentes rectangulares. Primero, veamos cuál es el resultado del producto vectorial de los versores I, J y K. Considerando que tienen una magnitud igual a 1 y que están a 90 grados entre sí, podemos expresar el siguiente resultado para todos los posibles productos entre vectores. Teniendo en cuenta estos productos de propiedad distributiva, podemos expresar el producto vectorial de P por Q en términos de sus componentes. Una forma de memorizarlo es expresándolo a través del determinante de la siguiente manera. El determinante se calcula como la suma del producto de las diagonales hacia la derecha y abajo y la resta de las diagonales en sentido izquierda abajo. Pasemos entonces a ver qué es el momento de una fuerza respecto a un punto. Consideremos una fuerza F actuando sobre un cuerpo rígido representada por su magnitud, dirección y sentido. Sin embargo, el efecto que tiene depende también de su punto de aplicación, que está definido por un vector r que une un punto de referencia o y el punto de aplicación a. Definimos como momento de f respecto al punto o como el producto vectorial de r por f. De acuerdo a la definición, el momento es un vector perpendicular al plano definido por el punto O y la fuerza F, con sentido definido por la regla de la mano derecha. Podemos considerar el ángulo tita definido por las direcciones de R y F y expresar la magnitud del momento como el módulo de R por el módulo de F por el seno de tita, o simplemente F por D, siendo D el brazo de palanca de F, que es la distancia perpendicular entre la recta de acción de F y el punto de referencia, O. El momento respecto a un punto mide la tendencia de la fuerza F para hacer rotar el cuerpo rígido alrededor del eje en dirección de MO. La unidad de momento será el producto de las unidades de fuerza y longitud, que en el sistema internacional es Newton por metro. En general, el cálculo del momento de una fuerza en el espacio es más simple si la fuerza y el vector posición se expresan mediante sus componentes rectangulares. Por lo que, según vimos del producto vectorial, las componentes del momento respecto a un punto son las siguientes. En el caso de problemas de dos dimensiones, podemos asumir que la fuerza F está contenida en el plano de XY. En ese caso, las componentes Z y FZ son nulas. Y en la expresión del momento solo queda un término en dirección de z, perpendicular al plano. Por lo que el momento queda completamente definido por su magnitud. Para más comodidad vamos a seguir en el siguiente capítulo, donde vamos a ver más operaciones entre vectores y qué es el momento respecto a un eje.